recursos que tengan para poder avanzar en las diferentes producciones que tienen los colectivos laborales. Muchas son las motivaciones de los trabajadores de cara a la gran fiesta. Primero la unidad de los trabajadores en torno al partido la revolución, primero un respaldo que dimos los trabajadores también en el voto unido por la elección de nuestros diputados, hoy nos sentimos orgullosos con la asamblea que se está desarrollando precisamente hoy 19 de abril, día de victoria y nosotros estamos inmersos y seguros de que va a ser un éxito y Cuba ganó y va a seguir ganando o sea, las motivaciones son muchas motivaciones de compromiso, de dignidad de unidad, de respaldo a todo lo que estamos haciendo y de que seguro de que vamos a seguir adelante La disciplina organizativa el colorido y la alegría son premisas fundamentales para este gran día En la provincia se van a hacer 63 desfiles de barrio esos desfiles de barrio van a anteceder el primero de mayo, que ya empezaron. Ya hay un grupo de territorios que están haciendo sus desfiles de barrio. Allí en los barrios, en las comunidades, teniendo en cuenta las limitaciones que tenemos, los trabajadores van a dar el sí por su primero de mayo. Y allí va a ser su fiesta del proletariado. Por eso les decía que ya los trabajadores granmense estamos en primero de mayo. Quiero convocar porque el día 24 vamos a hacer un chequeo de emulación en la Plaza del Bosque para dar a conocer el listo de la provincia de Gran para el primero de mayo. Expreso está el compromiso de los granmenses por celebrar un primero de mayo a la altura que merece el pueblo trabajador. Elena Lienz, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.